Eh, lo que ha sido la partida de la reina, no, algo que este, tomó fuerza ayer y finalmente se confirmó. Este, Yo tengo sentimientos muy encontrados, la verdad que no, no es algo que me resulte eh, interesante, pero bueno, es innegable el impacto, este, al menos en Occidente, en cuanto a noticia por la muerte de la reina Isabel, ¿no? Tal cual, y de hecho hay que tener en cuenta algunos factores porque, bueno, lo, lo hablaba por ahí con algunos colegas en el sentido de, de, de cómo se vive en Occidente y de cómo se vive en la Argentina, porque de hecho la reina Isabel, que durante 70 años de reinado visitó muchos países, generó muchos vínculos, fue la referencia principal o fundamental, podríamos decir, de, de Inglaterra. Eh, uno de esos países que nunca visitó fue la Argentina. Eh, de ahí justamente también alguna suspicacia sumado también a cuestiones específicas con Argentina como lo que fue eh, la situación a nivel bélico y también las, eh, la, las distintas diferencias deportivas eh, que se han vivido. Creo que ahí es donde culturalmente por ahí uno eh, hace un eje muy concreto. Pero en relación a lo que representa, eh, sin duda que ha sido, eh, ha, ha sido un momento ícono para la, historia, para la historia occidental, sobre todo por estos 70 años, no mucho tiempo eh, de referenciabilidad y también un impacto muy concreto, de hecho en materia económica muchos actores hablaban de que este, digamos, por los protocolos, los procedimientos que va a tener Inglaterra puede llegar a representar una pérdida de hasta 80 mil millones de, de dólares en relación a un protocolo de, de baja de actividades durante nueve días eh, a cambios muy concretos que se hacen porque de hecho... Eh, por la forma heredera digamos, en la que se toma el trono el, en, en manera inmediata sería el príncipe Carlos, pero puede haber alguna modificación o no, y cómo repercutiría esto hay que modificar una moneda en la cual estaba la reina Isabel y ahora tiene que eh, va a tener que eh, estar la imagen de la persona que asuma en relación a este rol eh, es ahí donde también uno analiza los distintas, las distintas posiciones de los actores internacionales eh, y vemos eh, que en forma inmediata salieron eh, digamos, en manera mancomunada, uno por ahí analice y dice, bueno, en la región latinoamericana, no, no, no, esto fue a nivel global, podríamos decir, que uh -huh. eh, de protocolo se llevó a cabo este acompañamiento de los distintos referentes. ¿no? Augusto, y con la Gran Bretaña, ¿qué puede pasar? Digo, ¿qué, ¿qué tan importante era ella para unir a esa Gran Bretaña que tiene diferencias internas muy fuertes? Bueno, había hay un gran acompañamiento social, digamos que tenía una representatividad para los, eh, para los británicos eh, de pura cepa, por, por así plantearlo algo, de alguna manera, eh, pero yo creo que tiene el ciudadano de a pie una referenciabilidad muy importante en, en esta figura, eh, y se da en un contexto complejo, ¿no? donde hay un giro, donde hay un cambio de primer ministro, eh, uh -huh. donde también eh, se han agitado bastante las aguas en relación a lo que fue la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea y las repercusiones que esto generó tanto en Irlanda del Norte como en Escocia, donde por la actualidad que se ve en materia político social económica, eh, el impacto de la pandemia, de la inflación, también se están discutiendo en algunos sectores las posibilidades de plebiscitos Son temas a analizar con una profundidad distinta, pero hay que ver si esta, eh, digamos, si esta situación se toma en un grado que permita discutir aún más eh, ...estas proyecciones y es ahí donde se pueden generar diferencias muy concretas, ¿no? Sí, sí. Augusto, y en el marco interno, de la política interna, eh, ¿qué, qué, ¿qué rol cumplía la reina... ...para quienes quizás estamos acostumbrados a otro tipo de sistemas? Y esto de la monarquía nos no no, no suena un poco <coughs> antiguo, ¿no? Y, y a destiempo... ...pero bueno, hay países que todavía lo sostienen. Eh, pero, ¿qué, ¿qué rol político cumplía, digo? ¿Qué posibilidad de vetar o no alguna decisión importante a nivel gobierno... ¿Tiene la reina en este caso o de, de Inglaterra o de Gran Bretaña? Mira, En el caso de la reina Isabel nunca se le vio eh, un posicionamiento mediático eh, definido eh, o marcado confrontativo. De hecho, era como, por decirlo de alguna manera, eh, lo indiscutible, lo que se planteaba con una lógica, eh, que, digamos, de decantación en el sentido de si venía de la reina era lo que estaba bien esa fue la lógica histórica con la que se ha desarrollado ese rol o esa figura de ahí en más a, cómo, eh, a, a las figuras que se podrían haber traído o que se podrían haber generado, por ahí ha sido distinto, pero en cuanto a su función y su lógica, se entiende como una figura indiscutida y de una gran referenciabilidad social. De hecho, en algunos momentos también se apelaba a su figura justamente para tratar de, eh, de reducir tensiones o de marcar posiciones, ¿no? Claro, claro. Ya te estás pidiendo, Rodi, participación, creo, así que ya nomás te doy paso, Rodolfo, para que puedas intervenir también en este tema, porque hay todo un protocolo establecido ayer, de repente todo el mundo estaba como loco con ese protocolo, que creo que dura, no sé si 10, 12, 15 días, yo no lo tengo demasiado claro, pero que evidentemente han estado uh -huh. preparando desde hace muchos años, ¿no? Tal cual, de hecho en este protocolo que vos planteás hay una forma de comunicación directa entre lo que son primeras y segundas líneas dentro de los principales 54, 54 espacios, podríamos decir, geopolíticos vinculados en forma directa o que o que identifican a la corona como, eh, digamos, como digamos como la jefatura de Estado. Eh, hay algunos países que han sido colonia algunos países que se han ido independizando y es de ahí desde donde se empieza a dar y a desarrollar la noticia. Hay todo un protocolo ya, como planteas vos, preestablecido eh, que justamente plantea, planifica una instancia de estas características, ¿no? Eh, y Rodi, ¿qué ibas a decir? No, eh, me pasan dos cosas con esto... Si... Todos tenemos sentimientos encontrados, claramente, pero no se puede negar la importancia de, de, de esta mujer tan poderosa, ¿no? Y que, eh, que... ¿qué pasa con el resto de los países de la mancomunidad? Porque se habla mucho de que muchos de ellos no se independizaban por la fuerza que tenía ella específicamente, no el Reino Unido, sino ella como figura. Y por otro lado también, me imagino, cuando ella asumió eh, siendo... Prácticamente una, una una mujer muy joven, de 25 años, y, y tener la responsabilidad, un poder tan grande como ser la reina de un país, eh, la verdad que me, me, me llama mucho la atención, ¿no? Tal cual, de hecho, bueno, los dos puntos que planteas, Roddy eh, podemos identificar, primero, concretamente, esa capacidad de unidad que está por encima de su propia figura, no eh, sino en relación a lo que ha representado históricamente y a lo que ha querido Inglaterra que la corona represente. Es ahí donde también ha tenido una gran capacidad diplomática justamente Inglaterra para sostener eh, esta perspectiva, con, lo, con, lo, con la cual, más allá de la, de la visión y la, y la lógica que uno pueda entenderla, eh, en lo personal también me sugestiona mis, mis interpretaciones, eh, pero a la hora de ver el proceso histórico que se ha dado, sin duda que esa figura de, de, de esta mujer tan joven, al de, solo casi 26 años, cuando asumió y haber llevado un reinado eh, de 70 años, lo, lo que representa, lo, lo imponente que es esto, ¿no? Claro. Augusto, te mandamos un abrazo, ¿eh? muchas gracias y te dejamos disfrutar de esa flamante paternidad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos ustedes, que estén muy bien. Que estén muy bien.